Sabiduría, ¿quién era el anciano que me trajo hasta aquí? Y la sabiduría le respondió, era el tiempo. ¿El tiempo? ¿Pero por qué el tiempo me quiso traer hasta acá? Preguntó el amor. La sabiduría le respondió, porque solo el tiempo es capaz de ayudar y de entender un buen amor. habitaban todos los sentimientos, entre ellos estaba la alegría, la tristeza, la sabiduría y muchísimos otros más incluyendo el amor. Cierto día informaron a todos los habitantes de aquel lugar que la isla se iba a hundir, entonces todos los sentimientos se apresuraron a salir muy deprisa, se metieron a sus barcos y se prepararon para partir. Más sin embargo el amor se quedó en aquella isla, a pesar de que la sabiduría le recordó varias veces que debía salir, el amor renegó diciendo la inundación es solo una mentira nada más. El amor casi siempre llevaba unas gafas que no le dejaban ver con claridad, razón por la cual la sabiduría le pidió que por favor se las quitara. Pero el amor respondió diciendo, estas gafas son un regalo de mi buen amigo el apego. Si las dejo entonces, ¿qué recuerdo tendré de él? Además, después de todo me siento muy cómodo en este lugar y me da muchísimo miedo ir a otro sitio que no sea esta isla. Entonces el amor permaneció un rato más en aquella isla que tanto amaba antes de que se hundiera. Cuando por fin estaba ya casi ahogado y la marea recién arrebató sus gafas, el amor en aquel momento pudo ver en la situación en la que se encontraba y comenzó recién a pedir ayuda. En ese momento vino por allí la riqueza y el amor dijo, riqueza llévame contigo. La riqueza le respondió, «No puedo, hay muchísimo oro y muchísima plata aquí en este barco, no tengo espacio para ti». Luego pasó por ahí la vanidad y el amor también le dijo, «Vanidad, por favor, ayúdame, imposible, amor, no te puedo ayudar, tú estás mojado y arruinarías mi barco nuevo», le respondió entonces. Luego el amor miró que por allí se acercaba la tristeza y le pidió ayuda diciéndole, «Tristeza, ¿me dejas ir contigo?». Y la tristeza le respondió, ay amor, estoy tan triste que prefiero ir sola. También pasó por aquel sitio la alegría, pero ella estaba tan alegre que ni siquiera escuchó que el amor la estaba llamando. Luego de un momento resignado y viendo que nadie le ayudaba, el amor mudó a los cielos. Las lágrimas de él cayeron sobre él. Ahí fue cuando una voz lo llamó y le dijo, ven amor, yo te llevo.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 Buen amor. No permitas que el apego o que la costumbre te vuelva ciego. Aprende a reconocer quién te ama de verdad y quién solo te está utilizando.